Que estamos en la segunda ola significa que los, los casos están aumentando, la tasa de contagio es muy alta y va a seguir en este nivel y nada nos indica en este momento que va a bajar. Por lo tanto, tenemos más que nunca que ser responsables y solidarios ¿sí? para con toda la sociedad.